Estamos con Antonio, un enfermero experto en adicción al tabaco. Nos explica qué contiene una cajetilla de tabaco. Antonio, ¿qué contiene este recipiente? Lleva más de 4.000 sustancias que son procedentes para la salud. Lleva pues, desde vinilo, desde polonio, lleva matarratas, ya por la propia planta. Es una, una, pequeña, una sustancia que se utiliza como matarratas en pequeñas dosis. Eh, lleva también agua oxigenada. Eh, ...lleva todo tipo de, ...también lleva todo tipo... ...alguna o cualquier otro... Eh, ...lleva también chocolate... Javier para la tos... Eh, ...sí, sí, porque a ver... Eh, ...lleva chocolate para dar un sabor más dulce... ...lleva jave para la tos para que la gente no tosa tanto... ...el, el cigarrillo... ...digamos que es, es... un producto de marketing... ...está hecho para que la gente se enganche... ...y se enganche mucho más rápido... ...y se enganche lo más rápido posible... ...entonces le ponen todas las sustancias... ...para condensar tanto la... ...la dependencia es pues una dependencia muy rápida, como y también para que no digamos para que fumar no sea tan desagradable. O sea, un cigarro puro sin tocar nada, sin digamos totalmente puro, digamos que te haría mucho más mucho más tos, mucho más picor de la garganta, un sabor mucho más desagradable. Que es el, el recuerdo que han hecho de, de fumando un paquete diario, que es lo que normalmente se fuma al día. Pues al cabo del año, todo es alquitrán ha pasado por los pulmones de un fumador. Todo es alquitrán. Los pulmones de un fumador son negros y es en parte debido al alquitrán. No tengo que ir para ver los pacientes. Y más uno ha dejado de fumar, solo, solo ver esto. Gracias, Antonio. Si nos lo permites, queremos seguir charlando contigo.